Ay chicos! Vamos a estar. Espero que estén muy bien porque chicos, estoy con ustedes no en un nuevo video. Bueno, chicos, espero que estén de lo mejor. Bueno, como ya verán, en el título de este video es ¿eh? sobre la Navidad. Aquí está el título, así ya, ya cambié. Bueno, al título de la Navidad. ¡Yay! Como se acerca la Navidad, pues llegan regalos Llegan cosas Llega la comida Y pues Ese época pocas para pedir regalos ey. Es como de, yo quiero mi regalo Y pues, ¿me lo das? ¿O peludas? Si no, pasaría algo así oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, ¿Qué onda papu? Yo soy Santa. Dime, ¿tú qué quieres para Navidad? Yo quiero para Navidad una PlayStation 4 con unas VR, con una Switch y unos tenis de 10 mil pesos cromados en oro diamantino de, de 10 mil dólares. ¡Ah! Oh, oh, oh, oh. Claro que te lo traeré. Bueno, nos vemos. Je, je, je. Oh, oh, oh, oh. Pero en realidad, cuando llega Navidad, es algo así. Oh, oh, oh, oh. Bueno, ya tengo tu regalo. Creo que no te puedo conseguir tu PlayStation 3, pero no te traje una champion especial que puede volar. O no, o sea, no puede volar. Creo que me equivoqué, pero ni modo Aquí te la dejo. Oh, oh, oh. ¡Oh, sí! ¡Buena Navidad! ¡Estoy en Navidad! ¡Estoy en Navidad! ¡Hoy es 25! ¡O sea, si Santa me trajo mi Playstation con un malinero Super plástico, un diamante Con mi Xbox de Nintendo Switch A ver qué hay aquí ¡Ay, solo la chancla! Ni siquiera me trajo el pan. Estamos como me queda. Ni si siquiera se de me Desearía que esto le hubiera pasado a Santa. Le voy a dar esta chance toda fea. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si yo soy un papu bien ricolino. ¿Qué? Y el que bueno el punto de todo esto es que no siempre tenemos lo que queramos es muy sad bueno otra cosa súper super... bueno otra cosa que también es muy épica de la navidad eh, son las superposadas ahí ahí te dan dinero y si te dan dinero y luego sacas el partner y te haces millonario Y pues en las posadas comes y comes y comes y comes y comes y comes y comes Y te haces gordo Y luego sigues gordo Y nunca engasas Porque sigues gordo Y sigues gordo Por eso antes estaba bien gordo Pero aquí no estaba tan gordo Porque ese de el ejercicio el pato Lo más épico así de la Navidad Es que levantarse y abrir los regalos en pijama Si no lo haces, eres noob O si te cambiaste de ropa antes de abrir los regalos Es lo, por ejemplo, a mí me ha tocado que pues, Yo me duermo con, como ya no bien desvelado Yo me duermo con esta ropa una noche anterior Y pues ya, nomás despierto ¡Abrirme ¡Ah, de regalos! ¡Ah! Y pues ando con esta ropa, ¿no? Pero, pues ¿qué se puede hacer? Cambiarse de ropa es de noob aunque te hagan ir a buscarlos a mí nunca me ha tocado, por suerte. Pero hay personas en las caricaturas que sí las toca. O sea, ¿qué onda con eso? ¿La pelota? ¿La pelota? Sí, este mes yo voy a pedir para gato. Son... Una o dos cosas. Eh, lo que sí estoy seguro es que voy a pedir unos tenis. Eh, aquí se los dejo, son unos vans. Y no sé si voy a pedir un, un juego para la Nintendo Switch. No estoy, no sé cuál. Y si sé y me decido cuál, pues aquí hay una foto. Y pues si no, pues ya tú sabes, bebé. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale un mega like. Y si no, pues también dale otro like para que te guste. Formando un like super 1800 por los tiempos de los tiempos. Yo me despido sin nada más que decir. Yo soy Kelpo, así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.